Muy buenas amigos y amigas de YouTube Hoy te voy a enseñar Cómo anclar un mensaje en Outlook Lo primero que vamos a hacer es Entrar a nuestro correo Luego que estamos eh, Luego que estamos adentro de nuestro correo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a elegir Un mensaje que queremos que se ancle Para que se quede en el mismo lugar Lo que vamos a hacer Es elegir el mensaje este que tengo sombreado aquí vamos a dar clic derecho cuando damos clic derecho vemos la opción la opción a anclar y cuando le damos entonces luego de anclar el mensaje vemos que se pone como abierto pero dónde queda este mensaje quedará aquí arriba le dan hacia arriba y su mensaje estarán anclado en esta posición quedarán anclado en esta posición para verlo de manera más sencilla y más fácil. Es cuanto a este video, hasta la próxima. Muchísimas gracias.